y nos vamos a esperar más, empezamos ya, así que la primera es a por favor, si puedes... que estáis aquí sentados ha tenido problemas a la hora de organizar un viaje con su amigo. Bien, porque la gente no se pone de acuerdo, porque nadie sabe quién ha pagado qué, etc. Pues bien, nuestra misión con AWS es eliminar todas esas barreras y obstáculos que tenemos cuando queremos hacer un viaje con nuestro amigo, ofreciendo una serie de herramientas digitales para favorecerlo, para que todo sea lo más sencillo posible y la gente se preocupe de lo que es realmente importante. Con AWS tú puedes crear tu viaje, invitar a tu amigo, eh, decidir eh, a través de encuestas dónde queréis ir o, o, o a qué fecha queréis ir, mandarnos una, un formulario para que nosotros creemos para vosotros el plan perfecto y además también tenemos una parte de división de gastos. Todo esto aunado en una misma parte, en una misma plataforma para que todo quede unificado. Nuestro modelo de negocio parte... <risas> nuestro modelo de negocio es eh, parte de las comisiones que obtenemos a la hora de organizar vuestros, vuestros planes, eh, siempre buscando el mejor plan perfecto en base a vuestro presupuesto. Este modelo ahora mismo es bastante eh, manual, pero en este, actualmente estamos automatizándolo para que sea de, inmediato. Lanzamos nuestro primer MVP el pasado mes de agosto. En septiembre entramos en lanzadera en Valencia y actualmente estamos en una fase de uh, problem uh, para ofrecer, en base a nuestra visión y en base a todo lo que estamos aprendiendo de nuestros clientes, la mejor opción. Gracias. Empezamos la ronda. Si alguien quiere preguntar cualquier cosa, que levante la mano y que pregunte a ver, Hola, ¿qué tal? Hola. Eh, a mí me no ha quedado muy claro, entonces, ¿organizas los planes para la gente? Sí. Eh, cuando este modelo de negocio lo cambiamos hace un par de semanas para aprender mucho de, de cómo funcionan los grupos cuando organizan su viaje. Entonces ahora, en un formulario que dura menos de lo que, del pitch que he dado, eh, te llega, nos llega la información y nosotros organizamos desde el transporte, el alojamiento y las actividades porque también podríamos incluir, incluir eh, el, el seguro de viaje. Eh, esta es la parte que estamos automatizando para que tú, una vez que entres en la plataforma, selecciones vuestro, eh, vuestro presupuesto, el número de gente y donde queréis ir la fecha y automáticamente os dé el paquete cerrado con alojamiento, transporte y una actividad. Vale. Ahora mismo se hace la plataforma también. Eh, sí, ah, bueno, ahora como tenemos la parte la que tiene la forma manual, eh, es eh, mandando nosotros la pasarela de pago y es lo que estamos ahora integrando para lanzar el mes que viene. Sí. ¿Y el pago? ¿Qué se divide entre todos los que van? O... El pago es individual. O sea, se puede hacer, eh, si son grupos grandes, a veces vienen por transferencia porque ya lo tienen eh, planeado. Pero la idea es que cuando entre en la plataforma ese pago se realice de manera individual para que no haya el problema de, de que cada uno o que uno paga y luego quién le debe dinero a quién. También una parte que tenemos en la plataforma es que tú puedes meter el dinero que has pagado y lo divides entre la gente que, que, que tenga que pagar esa parte. Sí. si alguna de las personas que en un principio va a participar en un percance o no puede ir a ese viaje pero el resto siguen queriendo hacerlo ¿se puede reorganizar? Eh, claro, bueno, al final es depende porque si ya han pagado son vuelos que están cerrados como si tú compras un vuelo y ahora de repente no puedes ir, pues ese dinero que eh, podrías cancelarlo y tal, pero eso viene dado por la aerolínea ¿Tenéis sí con hoteles y compañías de vuelo para que haya también un valor añadido en el precio de, a, la, a la hora de terminar todo. O sea, ¿por qué tengo que elegir esta aplicación que no programáis nosotros en vez de organizarlo yo? Aparte de porque lo hacéis todo más cómodo. Al final, al ser manual, nosotros contamos con los... bueno, al ser agencia de viajes, contamos con los eh, márgenes que tiene la agencia que tú como usuario al final no tendrías. Con agencia, ¿no? O sea, si, lo, si cojo el vuelo por separado y el hotel por separado, me hace igual. Sí, vale. pero aquí te lo estamos dando directamente y en vez de tú estás buscando ahora qué hotel es el mejor y qué vuelo y tal, te viene vale. todo dado. Distribuir gratis a veces para todo el mundo, solo sí, Europa, primera pregunta, y la segunda, ¿cuántos lleváis porcentajes? O sea, <risa> ¿cuáles suelen ser los precios medios y cuánto ganáis vosotros como. Eh, ahora mismo sí que hemos hecho, porque como estamos en, ese, en esa etapa de aprender mucho de los clientes, eh, no hemos puesto un criterio de, de eh, um, sitios concretos, eh, sí que ahora cuando lancemos para grupos menores de 8, que es cuando va a ser automático, vamos a dar unos destinos determinados, que luego iremos a, aumentando, pero eh, para grupos de más de 8 personas, la, tanto las aerolíneas como los hoteles no te, eh, no te dan algo así tan directo. Es algo que vamos a seguir trabajando para automatizar, pero eso sería más como un, un uh, servicio customizado. Por eso eh, sí que podríamos seguir haciendo a cualquier sitio, pero porque compensa porque son grupos grandes. En cuanto a los porcentajes, eh, depende para grupos pequeños, eh, bueno, solemos contar con alrededor de un 15% de, de margen ya está no ah, bueno. ¡No! vamos vamos vamos vamos va a quedar tiempo que podéis preguntarle eh? podéis ir vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos Bueno, muchas gracias por estar aquí primero. Soy Rafa, fundador de Ya. Yeah. Y bueno, eh, como toda solución, ¿no? eh, nuestra empresa nació no de un problema, que seguro que os resulta muy familiar, que es eh, el cargar el móvil fuera del hogar sigue siendo un dolor de cabeza. ¿no? Seguro que os ha pasado un montón de veces que no habéis tenido que cargar el teléfono a vuestro a un camarero o sabéis que quedado su batería en la calle cuando menos convenía, ¿no? Y eh, nosotros hemos ido a eh, lo que es la primera red sharing ¿vale? para el alquiler de baterías externas en España. Somos un network de unas estaciones conectadas en las que tú eh, puedes eh, alquilar un powerbank a, a través de nuestra aplicación y devolver en el, en el punto en el que más te convenga. ¿Vale? Tenemos ya 150 eh, estaciones disponibles, eh, tanto en Madrid como en Barcelona. Y bueno, como ventajas competitivas, pues tenemos varias. ¿no? La primera, eh, la movilidad. ¿no? no existe una solución que te permita cargar el teléfono mientras te estás moviendo de un sitio a otro. Eh, bueno, también conseguimos activar el punto de venta de nuestros partners, es decir, conseguimos llegar el flujo de clientes dentro del local y también eh, colaboramos con, bueno, con, con la reducción de residuos, ya que es una energía limpia y nosotros siempre reciclamos todas las baterías que usamos. ¿vale? Entonces, disminuimos eh, una compra de estas baterías que contaminan bastante. El modelo de negocio es sencillo, como toda aplicación de sharing, nosotros eh, monetizamos a través del pago por minutos ¿vale? del usuario, que también eh, tenemos otros tipos de estaciones grandes en las que llevamos a, a eventos y podemos monetizar, monetizar eh, con publicidad en las powerbanks. Y eh, la última manera de monetizar sería eh, que pase un fee mensual que nosotros cobramos al parque, ¿vale? que aparece en el mapa, como pueden ser obtenidos. Ahora tenéis... puede empezar pregunta? ¿Cuánto cuesta el minuto? Pues mira, tienes eh, por 0.50, desbloqueas 30 minutos y a partir de ahí va contando un céntimo al minuto hasta máximo 4 los diarios. O sea, una hora 0,80, 2 horas, 1,60 y diez. ¿Sí? ¿Qué va a hacer otra de la batería? Pues damos un máximo de 72 horas, te vamos notificando cada 24 horas de que la tienes. Tienes que devolver, y si a las 72 horas lo has hora devuelto, se te cobraría un, un cobro de 24 euros a la tarjeta de crédito. ¿Sí? ¿Qué pasa si te quedas sin batería antes de coger la batería? Muy buena pregunta, no la ha hecho mucha gente. Eh, bueno, Como ves aquí en la estación tenemos un puerto USB, que estamos incluyendo unos cables vale, para momentos de estrés máximo que tengas que un un 2%, pues puedes hacerlo. Pero bueno, al final, como estoy diciendo, que si no tienes batería, puedes ¿con, con un cartucho como un monopatín. Pues ¿no? a ver lo pensamos. ¿Cuál es la velocidad de cada de batería? Pues mira, eh, son 5500 amperios. Es una batería bastante potente. Y, um, puede cargar dos móviles a la vez y carga eh, de cero a cincuenta en unos treinta minutos. ¿Alguna pregunta más? Sí. A sí. ¿Sirve para cargar también aparatos o cámaras de fotos, Bien. baterías? Todo lo que tenga el puerto de C ¿sí? eh, puedes cargar sí, sí. el, sí, sí. el ordenador también, eh, incluso porque ¿Tiene diferencias de la misma gestión o de la misma Tiene todas, tiene las 3D, luego si queréis, es que el justo me ha traído un powerbank, pero no he cargado la máxima. ¿no? Pero sí, o sea, puede cargar iPhone y los dos de Android 3D y el otro. Así que bueno, si no hay más preguntas, eh, podéis descargaros la... Palabra, <risa> <¿Q> <risa> ¿Quién recarga las baterías? Se cargan en la propia máquina. ¿no? ¿Las se cargan en el... En el sí devuelves en de la máquina, nosotros en todas las estaciones las tenemos en, en, en publicaciones privadas, que ¿vale? sea la hostelería, por tanto, ellos si te asumen el cargo de un cargo. es el en, luz, Y nosotros también nos libramos de ese vandalismo ¿no? que hay mucho ahora en el sharing de, oye, que me toman el morbatino, las motos y tal, nosotros estamos en lo que es Una pregunta: claro, si lo pillas a las 12 y a la una tercera o última loca disponible, es que tener hasta. Tenemos tiendas 24 horas. Ah. Pero sí, creo pero yo... que... Eh, hay que comprarnos... La, la, la es una pasada, pero lo tenemos por la las máquinas. Si quieres, damos una copa y le volvemos <ríe> tira a tirar. ¿Qué beneficio tiene el negocio por tener a la casa? Pues eh, son varios. Eh. Yo creo que el primero, ¿vale? Es el que hay que entender bien que es el servicio que da a su cliente, es decir, a, que pueda cargar, por ejemplo, el terraza o, o, o cargar el teléfono mientras lo tiene consigo y lo puede seguir utilizando. Después la otra que yo diría es que conseguimos activar el punto de venta, es decir, que si yo estoy a tres manzanas y tu bar es el que es el punto más cercano, yo seguramente vaya a bar, pero a lo mejor me tomo un café mientras que hago 15 minutos y la devuelvo en el conjunto, o sea, no puede traer un consumo. Y la tercera es que nosotros también ofrecemos un porcentaje de, de, de, la, de lo que facture su estación, ¿vale? que eso no lo he comentado, pero del total que facture su máquina nosotros ganamos un porcentaje. Por minuto utilizado por minuto fuera de la máquina? Por minuto fuera de la máquina. Y básicamente, cuando vayas a una está y está ahí en el te sale en la aplicación. Tú, cuando ves el punto, te, te ponen las, digamos, las, las baterías que tienes disponibles para alquilar en ese punto y los huecos disponibles que tienes para volver. Ya está. Gracias. ¿Cómo? simplemente en nuestra vida, ¿no? Y esto de autoestima, esta falta de conocimiento, hace que realmente a veces explotemos. Nunca te vas a de repente chocas con alguien y te empuja y de repente saltas sin saber por qué, ¿no? Y esto, al fin y al cabo, es falta de autoestima, falta de parar, a pensar, a amarte lo mismo, y dedicar tiempo para ti, más allá del trabajo. Pero yo no vengo a hablar de educación. Nosotros somos una marca de moda, de moda sostenible. Se llama Esgoa, Esgoa Brand. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tenemos de diseño, un diseño innovador, pero lo más importante es que por cada camisa educamos a un joven en no autoestima, en inteligencia emocional, en valores. Una camisa, un joven. ¿Cómo lo hacemos? Cada 20 camisas vendidas damos un taller de inteligencia emocional a jóvenes, pero no nos quedamos ahí. He dicho sostenible. ¿Y qué es sostenible? Por una parte, materiales ecológicos. Utilizamos algodón orgánico que no utiliza químicos. Y por otra parte, comercio justo. Trabajamos con seis mujeres. En Pinto, en Madrid, tenemos una relación directa con ellas. De hecho, en nuestra web puedes ver su historia. Pero lo más importante es que queremos que cualquier persona se convierta en los watching makers, no solo aquellos jóvenes, ¿no? que sean agentes de cambio. Y al fin y al cabo, creo que los negocios no solo van a ganar dinero, que también, sino que un impacto positivo en la sociedad. Por eso, me gustaría terminar con una pregunta que es la misma pregunta que hacemos a los chavales. ¿Y qué es? ¿Qué haríais si no tuvierais miedo? Muchísimas gracias. Sí, a hablar que si es sostenible, como sabrás la industria textil es una de las industrias que más agua gasta. Eh, ¿Qué hace para combatir eso? Efectivamente, bueno, para empezar, la industria de la Mota es la segunda más contaminante del planeta, pero no es contaminante por el agua, que también es de a los químicos, principalmente, de todos los químicos que consumen. Y no solo por la tierra, sino porque rocían los químicos y luego personas van a recoger algodón con una mascarilla. Y 8.000 personas mueren anualmente recogiendo algodón. A mí me algo increíble, mucho he más personas. Entonces, normalmente suele ser en Asia y en África. Entonces, nosotros lo que hacemos es utilizar algodón orgánico, que no utiliza químicos. No solo utiliza químicos, sino que tiene que asegurarse que no utiliza un porcentaje de agua establecido. ¿Cómo verificamos que es algodón orgánico? Porque tiene un sello que se llama GOTS, Global Organic Textile Standard, y que es el sello europeo por excelencia en moda sostenible y en, y en algodón orgánico, en este caso, que es donde, donde hacemos las camisas. Que son 100% algodón orgánico, porque una prenda que es mixta no se puede reciclar. O sea, si es que un algodón, por ejemplo, no es sostenible, pero al menos es reciclable. Si es mitad algodón, mitad cual, pues este ya no sería reciclable. Ya, ya. ¿Sí? ¿Sí? El problema que veo ahora mismo es la escalabilidad. Si vendes 20 camisas, tienes si un, un curso para 20, para, 20, para 20. Pero ya más adelante, vendes 5.000 camisas, 20.000, un millón. ¿Haces un curso para un millón de personas? No, por eso, por eso vamos a pequeña escala. Nuestro objetivo es ir, ir como yendo a diferentes ciudades, en cada ciudad es crear hubs. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros hacemos... No sé si habéis visto que aquí vuestros Watching makers, porque lo que hacemos son eventos sociales. Entonces, eh, cada mes, cada dos meses, traemos a emprendedores sociales a contar historias, a que se abran, y lo invitamos a todos nuestros clientes a través del Newsletter. Entonces, eh, la idea es cualquier camisa, cualquiera que compre una camisa es un Watching maker, son camisas unisex, eh, ahora estamos ofreciendo sesión de fotos con, con mujeres también, y la idea es, en cada Hub, no solo hacemos eventos sobre emprendedores sociales, sino también los talleres, por eso vamos de 20 en 20. ¿Por qué es escalable una marca de moda? Por rappers. Cuando tú más compras telas, el costo unitario es menor. ¿Tiene sentido? Y también la confección. Cuantas más camisas confeccionen, más barato me sale el precio unitario. Entonces, siempre va a haber un mínimo porque es un comercio justo, queremos trabajar localmente, pero es escalable. Y también porque puedo ir a otros lugares. Yo ahora anuncio en Madrid y puedo meter a anunciar en Barcelona, en Sevilla, pero si quiero en Alemania y si quiero en Londres. Y tan sencillo como utilizar Facebook Business y segmentar ese público. No sé si me has respondido. Vale. Sí. ¿A través de qué canales se pueden comprar los... Vale, nosotros eh, somos un canal. En principio lo que vendemos es en e-commerce, en la web, pero por ejemplo este fin de semana, este fin de semana estaremos en el mercado de diseño, en Parate de Ciber, es un stand. Entonces, no tenemos una zona física porque los costes son bastante, son bastante altos. De momento lo que hacemos es un e-commerce y en diferentes lugares vendemos presencialmente y en los eventos los watchmakers que organizamos también, que son gratis, y si os suscribís a la newsletter, pues os llega la invitación, que es como privada, pero gratis. Y ahí tengo un emprendedor social a contar historias. Y abrirse, sobre todo. A quitarse la careta y contar qué a que fondo. ¿La ¿Ah? idea es eh, que lo no, hacen La idea es que, en principio, solo lo que hacemos es eh, vender en lugares en los que solo hay moda sostenible también. Hay una página Times que lo que hace es vender moda sostenible solo. Ahí sí. Pero, en principio, nos queremos diferenciar de nuestro valor diferencial, que es la sostenibilidad, y nos relacionamos con sostenibles para colaboración, sesiones de fotos, y la idea es que ir como a lo grande, pero poco a poco. Tiene un impacto social en el proceso, que es sostenibilidad y, en el fin, por cada educación. ¿Tienes una pregunta? ¿De qué es el precio de la camisa? Vale. Eh, <risa> de ideas, nuestro objetivo es democratizar la boda sostenible. Que es, es muy complejo, porque los costes son bastante altos. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es un precio que es, no es muy alto, pero tampoco es muy muy bajo debido a los costes altos. Entonces, una camisa lisa cuesta 49 euros y una de rayas, como es la mía, 54 euros. Y cada camisa se llama eh, Coco, Marie y Florence, que son tres emprendedoras sociales que cambiaron el mundo. Marie de Marie Fouilly, Coco de Coco Chanel y Florence de Florence Naking Tech. Que es esta se llama Florence. Entonces pues cada camisa tiene el nombre de una mujer que ha cambiado el mundo. Y 54, 59, 40, o sea, 5, 49 y 54 euros. Es, yo creo que está bien para ser sostenible. Pero porque nuestros, nuestro porcentaje de beneficio no es muy alto. Sobre todo hemos hecho solo 300 camisas tiene de cada tipo, que son únicas. Y luego crearemos más camisas y camisetas. Muchas gracias. Gracias a vosotros. firmado sobre un de panín, y como que podéis ver aquí, en ese momento pensé what the fan del público de los fans del de los autógrafos sus ídolos, vulnerando derechos morales e intelectuales y generando un costo de oportunidad para el sector. Y es por eso que nace Guanapara, una plataforma que permite a nuestros ídolos generarse sus propios autógrafos digitales gamificados desde el móvil de una forma muy sencilla y regalarse a sus fans de móvil a móvil. Eh, por su parte podrá coleccionar solamente en un mercado secundario eh, abierto y global donde ahora sí nuestros ídolos están cobrando sus derechos de autor. Es por eso que cada autógrafo regalado se convierte en un potencial activo para el artista y también para nosotros que cobramos un 5% de la primera transacción y un 2,5% que llegamos sucesivamente. Aquí el mismo autógrafo se puede revender lógicamente infinitas veces. Es por eso que estamos hablando de un negocio exponencial. Todos los procesos están automatizados es a través de lo que se llama un Smart Contra eh, y, y es tan eh, disruptivo nuestro modelo que si hoy fan desaparece, nuestros ídolos van a seguir recibiendo dinero por su derecho de autor el resto de su vida, ya que estos activos, estos autónomos digitales, tienen vida propia en Internet. Y esto es eh, solo un medio para llegar a lo que nosotros realmente queremos, que es fomentar una cultura de, de respeto hacia aquellas personas que son capaces de generar valor eh, a nuestra sociedad. Esta es la nueva forma de conectar emociones, eh, más divertida, pero también más justa y más transparente para todos. Muchas gracias. Puedes preguntar. Adelante. Hola, buenas. Eh, a ver cómo se sea, el muy bien. Eh, ¿Compran el autógrafo digital? ¿Si ¿Le ponen una captura de pantalla? El, el, el IDOL genera su, sus propias colecciones, o sea, ya son colecciones de cromos digitales. Eh, para esto utilizamos tecnología de blockchain y realmente lo que está generando son tokens. Entonces, estos tokens son incopiables y son inclasificables. Y además, a través del contrato inteligente, lo que se produce es que en un mercado secundario peer-to-peer, -peer, sin necesidad de intermediarios, directamente el contrato lo que hace es dividir los, las comisiones: una parte de al para el vendedor, otra para el Hidro, el generador del contenido, y otra parte lleva para los otros. Yo siempre pongo un ejemplo, es una muy buena pregunta, porque yo siempre pongo el ejemplo de, si yo hago una captura de pantalla de, de mi cuenta bancaria y tengo un millón de euros, pero exagerar un poco, y te mando la captura de pantalla, tú lo podrás reproducir millones de veces, pero no vas a poder gastar mi dinero. Es un poco claro. eh, red, saldo, la clave. Muchas veces los autores, caso del grupo, se dan sobre cosas físicas, camisetas, la menores de tema. Entonces, ¿no estarían perdiendo valor estas letras físicas que no podrían hacer uso de los ¿Y sí, únicamente tendrían valor aquellas materias digitales, por decirlo? Yo, yo creo que ambos, o, o, o, o pueden convivir. La pregunta que nos nosotros es: ¿tú como ídolo qué harías? Eh, harías una cosa con una persona que luego va a hacer negocio el de ello? ¿O utilizarías un forma? ¿Y igual forma interactuarías con ese ídolo? Porque, penses, man, perdona, porque no se pierde la parte emocional, ya que se entrega los autógrafos de móvil a móvil de forma presencial, entonces esa parte no se pierde, la decisión va a tener los ciclos en qué prefieren hacer, entiendo que también pueden convivir, pero efectivamente eh, es una de la realmente. ¿Yo? Sí. Vale. ¿De qué jugabas? <risa> no, pero... eh, ¿Qué barreras de entrada tenéis? Porque yo he trabajado una vez con alguna plataforma similar eh, en Reino Unido, y había barreras de entradas dependiendo del ídolo. Es decir, ¿qué barreras de entrada tenéis para llegar, por ejemplo, entiendo que a mayor nivel de ídolo, mayor barrera de entrada para que a la plataforma? Bueno, so. hasta eh, la fecha, pasamos eh, bueno, en el MVP hace unos meses y tenemos ya más de 30 ídolos registrados. La verdad que eh, hemos empezado con gente conocida o amigos de amigos y tenemos gente de todos los sectores. ¿eh? Es multisectorial, tenemos gente de la música, del deporte, tenemos eh, presentar en televisión, tenemos un poquito de todo. Entonces, nosotros a ellos le hemos llegado a través de nuestra propuesta de valor. Les hemos explicado el problema, la solución, y han accedido sin necesidad de, de pagarles, hemos gastado dinero en captación todavía, pero lógicamente cuando tú quieres empezar a subir un poquito los escalones, pues es un poquito más difícil. Yo eh, os recomendaría que estuvieras pendiente la semana que viene, porque vamos a hacer una campaña muy chula, no sé si lo puedo decir, bueno, si lo puedo decir, <risa> no. Con el Real Madrid, con el Real Madrid Veteranos, que ha hecho una, tres colecciones de cromos de, de jugadores bastante importantes y ya a una campaña bastante chula, porque pues, es benéfica, se va a entregar, eh, o ya se han entregado los cromos a Espanola, que es una asociación para ayuda de niños con cáncer, y Espanola va a sacar beneficios de la venta de, de estos autores, de estos pues, cromos. Yo no entiendo muy bien, porque yo entiendo el, el problema de los artistas y de los jugadores en este caso, eh, pero yo como fan de alguien conocido exactamente cuál es mi beneficio quiero decir en la situación hasta ahora yo era un fan iba a ver a mi ídolo tenía un momento emocional con ese ídolo en persona y veía cómo me firmaba algo con valor sentimental para mí y ahora a cambio yo pago a alguien que no sé si es mi ídolo me firma algo y luego lo recibo en mi móvil pero eh, o sea, ¿cuál es el, beneficio? Así. O sea, el beneficio...? La primera parte es exactamente igual. Tú vas a hacer un concierto de Shakira, y le dices, Shakira, también un autógrafo digital, en este caso, el de Batalhán. lo que ella triunfaría sería un de móvil a móvil, por decir, a una lectura de código web. Ah, vale, o sea, tiene que estar presente en otra persona. Bueno, sería lo más bonito, pero en realidad tenemos opciones de poder enviarlo claro. a cualquier persona, a claro. cualquier parte del mundo. Sí. Pero sí, lo más bonito sí. sería eso, porque tenemos la opción de hacer la lectura de código web. esa parte no, no, no se pierde para nada. Muchas gracias. <risa> Venga, bueno, espera. Siento por estaros así, pero que eh, todo el mundo tiene que tener las mismas posibilidades. Entonces, ese es el formato. Eh, ¿Wishout? Claro. Ya. Yeah. Yo hoy vengo a presentar la experiencia WeSound. Muchos conoceréis las plataformas de streaming como Spotify y Apple Music. Estas saben la música que te gusta, pero no saben si te gustan esas canciones en el gimnasio, de fiesta o escuchándolas incluso en el coche. Bien, nosotros somos WISOund y personalizamos la música. Hemos cogido el concepto clásico de gramola y hemos creado la gramola del Futuro Digital 2.0 desde vuestros teléfonos móviles. Imaginaos por un momento que estáis en el gimnasio haciendo deporte, en vuestra cena de Navidad o incluso de fiesta un viernes por la noche con vuestros colegas. Y siempre, siempre, siempre suena vuestra música favorita. Y además podéis ganar un mogollón de premios y lo mejor de todo es que es totalmente gratis. ¿A qué mola, eh? Bien, pues actualmente estamos trabajando con las mejores marcas para ofreceros una experiencia total y no nos engañemos esto entre nosotros, las marcas ofrecen todos esos premios a cambio de impactar positivamente en la sociedad. Eso tan deseado por las marcas. Bien, estamos revolucionando todos los mercados donde actualmente hay música, como puede ser el mundo del deporte, bostelería, ocio nocturno, y la radio, ese gran fenómeno desconocido que ahora mismo está en decadencia, creando las mayores fiestas online interactivas a nivel nacional y próximamente a nivel mundial. Estoy rodeado del mejor equipo posible, tanto profesional como humano, y estamos trabajando muy fuerte para que por fin seáis los que controlares la fiesta porque muy salvo, tú eres el DJ. Muchas gracias. <risa> <risa> no, no, no, no. Pues me salió a las preguntas. Con eh, lo que has dicho, tú eres el DJ, desde antes de que te en la labor del DJ, ¿cómo hacéis para no poner en contra a los profesionales del sector nocturno y utilizan un por favor, o les trabajo, utilizando una aplicación, ¿No? Pues mira, buenas tardes, ¿cómo te llamas? Carlos. Carlos ¿tú eres DJ? No. no. Yo sí, desde hace muchos años. He trabajado seis años en la compañía Pacha Y te cuento una cosa. Tenemos varios modos, uno de ellos es el automático, para sitios donde no hay DJ. Y otro es el modo DJ, que lo que tiene DJ es un sistema de recomendación a tiempo real yo estaría pinchando con mi pantallita aquí, en mi móvil, y lo que me llegan son recomendaciones tribunales de la gente aquí. Como es un sistema de votaciones, donde es música democrática, son las canciones más votadas por la mayoría, al final, oye, yo estoy pinchando y veo que esta canción la han votado 400 personas y aquí hay 500 personas, digo, con perdón, si la pongo, me la saco. Así que, es así el sistema, es así el sistema, es que es brutal para mí como Ligi y para el resto de mis compañeros míos, con lo que lo hemos aprobado. Por ahí el fondo, pequeñejo. Ah, vale. ¿Qué, ¿Qué tipo de premios se ponga? Pues mira, por ejemplo, en Ocio Nocturno trabajamos con marcas de alcohol, en la marca de alcohol con la que estamos ahora, por ejemplo, un que va a entrar a la barca de por ejemplo, y al final, pues ellos, cada céntimo que gastan están haciéndote un regalo, tú estás de fiesta, estás votando canciones y de repente a tu colera le sale Per te regala una coba. Pero tú como loco vas a ir corriendo y vas a ir votando para que te toque a ti. Entonces esos son el tipo de premios que dan a la gente. ¿Y cuál es lo bueno para las marcas? Que a la hora de canjearlo se realiza una interacción con la marca. O sea, en redes sociales o pues, en lo que la marca haya decidido. Eso es lo que dan y eso es lo que te ofrecen a ti. ¿Cómo vas así en la discoteca? ¿No hay, ah, bueno, si ¿No hay cobertura? es que seguramente estés en el Congo perdido por él, <risa> Porque ahora por ley todas las discotecas, a partir de este enero de 2020, que bueno, tienen que tener todas eh, cobertura en prácticamente todos los puntos. que, no de, de, de, de, Claro, no, de, de hecho, cada vez menos las hay porque precisamente para enero de este año tiene que haber cobertura en todas partes, por, por eso. Pero, buena pregunta. ¿Cómo monetizáis? ¿Cómo monetizamos? Buena pregunta, pues nosotros somos un negocio B2B, B2C en el que trabajamos por un lado con las marcas, las marcas, una hace un evento y nos incluye en su presupuesto, cobrándoles pues, una tasa. Y luego, por otro lado, tenemos el modelo freemium, que está tan de moda ahora mismo, en el que tú misma puedes utilizar la aplicación de manera gratuita. Ahora, si te pones a votar como una loca y se te acaban los votos, puedes coger y pagar y comprar más votos. Entonces, esos son los dos canales principales que tenemos. Y luego, por pues, supuesto, espacios produccionales para marcas y espacios para que las marcas también hagan sus ofertas para la semana siguiente. ¿Puedo votar muchas veces la misma nación para que salga seguro? Eso es. Si eres un fanático de Shakira y quieres votar a sakira a muerte, pues puedes votarla a muerte. Pero se si te acaban los votos, pagarás y yo ganaré más dinero. ¿Por ahí? ¿Cuántos votos tienes? ¿Para cuánto Ahora, inicialmente, estamos teniendo 30 votos gratuitos. Y lo que estamos haciendo es, como estamos trabajando directamente con las marcas, cuando se te acaban los votos, pues te regalamos un par de votos, por lo general que es uno de los premios también que incluimos. Y, y bueno, por supuesto, pues, pues, eso todo se va ajustando en función de pues, eh, los números que vayamos haciendo. Sí, yo voy con un grupo de amigos, a un local de un estilo musical y yo, por ejemplo, no quiero escuchar esto, pero escuchar acá, puedo llegar a modificar la música de ese local para que suene lo que a mí me gusta. Muy buena pregunta. Nosotros trabajamos con listas cerradas. El local cuando se registra importa su playlist y dice, yo voy a aceptar votaciones sobre esta playlist, por lo tanto tú vas a votar. Es una que lo, el local ha decidido seguir ese hilo musical. Así que no me vas a poner paquito de chocolatero en pacha. Muchas gracias. Había que algo iba a pasar. Bueno, ahora después de haber escuchado las cinco startups, como podéis ver lo que se está haciendo en Madrid, hay proyectos muy guays. Llega el momento decisivo de votar. ¿Podés ponerle algún de Wii? Sí. No a la de <fiezo> este no está adaptado de Este no a abajo no bien. Build Inclusive Teams. No sé claro, si la like no, no, no no me han dejado más pollitos. De de Exacto. Bill Inclusive Teams. Cada palabra con mayúscula el pasado tranquilo voy a dejar como unos 7 minutos para votar, así que vais a tener tiempo de que está habiendo un problema de con la botella. No sé por qué me salen dos escritorios. Se un técnico en la sala y quiere echar una mano porque me está saliendo el escritorio 2 cuando mí me está Bueno, es el primer evento, un jueves técnico tenía que